Hola amigos, ¿qué tal? Soy Killer y estamos de vuelta con un nuevo episodio de las revirantes aventuras de nuestro vikingo favorito en Valheim. Vamos a ver, ya hicimos el barco grande, ya podemos ir a explorar nuevas tierras y a descubrir dónde se encuentra el segundo altar para el, seg bueno, el segundo, el segundo boss, porque el altar hay por todos lados parece ser. Hoy el episodio pinta curioso. No sé cómo va a salir el resultado, pero pinta... curioso a ver lo que descubrimos a ver lo que no descubrimos puede ser aburrido, puede ser entretenido, puede ser ilustrativo te acompaño a que me veas conmigo me, me veas a descubrir nuevas tierras en Marheim vamos para allá bueno eh, aquí estamos mm, no hay más historia el mapa aquí tengo el puerto aquí puedo cruzar Iba a ser un puente, pero me llamaría Tila de Recursos construiría aquí un puente En realidad estaba cerquita Pero construir un puente, me daría tela de Recursos Y a la par me cortaría el tramo Lo que no sé Es si ah, Podría coger eh, Venirme aquí O directamente con el barco Venir aquí, no tener que recorrer esto O que pasó con el barco y puedo ir recto perfectamente Y meto otra tierra Lo que está claro es que tengo que llegar al sabio Aquí está el boss, el segundo boss eh, y aquí cosita, por cierto, esta mamorra ya me lo he hecho mamorra, ya me lo he hecho aquí tengo cobre para coger que podría venirme para acá perfectamente con el barco el... tener nada más que cuatro o cuatro con el barco pero bueno, cogerlo todo o llevarlo a la guarida e ir poco a poco pase que el camino es chungo ya veré el caso es que aquí está mi base principal que la tendría que haber hecho aquí abajo conocía yo de todo esto la verdad soy nuevo como a todos pero bueno es como todo mismo hay una base ya tengo hecho un portal lo mismo aquí hago otro portal yo qué sé en el caso que vamos a coger el barco vamos a seguir aquí abajo vamos a hacer otro garito y vamos a investigar todo el terreno para ver cómo nos podemos aproximar lo máximo posible hoy al sabio hoy no creo que vayamos a por el sabio porque es chungo y... pero seguramente vamos a descubrir a ser posible todo esto así que Mm, vamos a ello. Vamos a mirar a ver cómo están los marranos. 75, uh, ese ya está domado. Me quiere... Ay, me quiere. Eh, ahí está. Bueno. Tengo para salir a comer. Sí, vamos a salir comer. Toma Anda. Bueno, oh, esto es mi hijo mío. Vamos a salir a comer. Ahí, para vosotros. Voy a saber esto. ¡Ay, que me quieren comer! Vale, vamos a ello. Andrea se el me vida importante llevarme para fabricar otro portal. Porque si avanzo todo lo posible, fabricar un portal lo más cerca posible del sabio. Importante eso, ¿eh? Así que Esto es lo que me hace falta para el sabio. Semilla milenaria. Así que, eh, vamos a coger lo que me haga falta Y ya sabéis, y para abajo Digo para que lo sepáis, que lo cojo, que lo tengo guardado Que no uso trucos, que no... Para que sepáis todo lo que hago lo más resumido posible Bueno, pues me iba ahí y... Se ha Vamos, a ver, cualquiera coge ahora y se va a la mar, la verdad Nada Vamos a dormir y que sea... Y a ver... A ver si se pasa el mal tiempo, ¿no? Vamos, soy un vikingo Total, que puede salir mal? ¿Mm? Vamos, hombre Los vikingos no, no, no le temen al mar No le temen a nada más, con más viento creo que iremos más rápido, ¿no? ¿O no? Bueno, vamos para allá ¡Uf! ¡Cómo mola, tío! Ro ro ro, una botella. No, que son piratas. Yo, yo soy un vikingo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está todo picado, ¿eh? eh. Qué guapo. Está muy currado. Ya ve, que yo voy ahí enfrente. Que no voy tampoco ahí mismo lejos. Guapo. Esto en primera versión no tenía una un pasote. A ver. Ay, ay, ay. Foto. Toma ya ahí. Foto caída, guapa y todo, todo chula. Dios. Mm, qué mareo. Mm. Esto es no donde quiero ir. Sí. Vamos aquí ahora mismo. Pues que hay un tormento mmm, eh, Si da el barco a tomar por culo Ah, sé sí que estoy en una En una vereda Bueno, en una vereda Dios, que ver es que se le da un tormento Que no vea, ¿eh? Joder Bueno, vamos a explorar esto un poquito ¿Sabéis qué? Más o menos más para abajo Va, Vamos a hacer así eh, vamos a hacer así, ¿qué decir? Vamos, vamos a intentarlo. Puede salir bien, puede salir mal. Total. Vamos. Bueno, ahora que estamos en el mar os digo. Que esto, esto me va a costar salir de aquí. Bueno, y se fue la tormenta. Mira que día más bonito que es la pantalla. Pues ya está. Pues vamos a toser a, a eso. Me va a dar la vuelta y ahí no por donde he dicho y a ver qué tal. Porque ahí se ve entierra. Porque claro, no voy a dar todas las vueltas, porque aquí no sé lo que hay. Prefiero ir directamente. Venga entonces, cuando estamos cerca, seguimos. A ah, todo esto, no había una serpiente marina. Se ha figurado no veo tierra por ningún lado. Allí sí hay tierra, pero. Bueno, esperamos que la serpiente marina no salga o no me vea o no.. Uf. Esperemos. No sé cómo será el tema de la serpiente marina, eh no sé si tienen en su zona. En su zona será el océano, obviamente. Pero claro, creo que, que, que como muera voy. Voy. voy. Voy voy cargaico, eh. Uff, qué miedo. Bueno, vamos para allá. Ya veo tierra por allí. Ya hay tierra. Perfecto. Hay tierra ya. Perfecto. Bueno, tierra. es una mierda de isla. Buah, es super lejos. Bueno. Esto... No me gusta la noche, esperemos que la serpiente no salga de noche Nunca voy a saber que esa flecha, que esa ahí. Es una mierda ahora tío Bueno, vamos a ver si llego En serio, lo que indica siempre la flecha que tengo en el minimapa ¿Algo importante cercano o qué? Bien, estamos llegando a la, a, la, a la tierra del sabio, perfecto. Uf, que lleva la pinta, ¿no? Bueno, a ver cuando llegamos. Bueno, llegando. Vamos a ver qué ocurre aquí. Hay un algo ahí. Pantano. El pantano. Yo creo que el pantano era un sitio chungo o a mí se me ha figurado. El pantano era, era un era un sitio chungo o a mí se me ha figurado, según leí. Ok ¿Sabéis que es lo peor? ¿Sabéis que es lo peor? No tengo barco. Está todo así. Me, dan, me están reventando el barco. Uf. Bueno. Vamos de vuelta. A intentarlo. Me haré una barça. Conseguiría sí, lucha de mi madre. Niño, tú no eras de mar. Tú eras de tierra. Tú no... No, hombre Sé que ya, ya no, no he cogido ni comida Ni comida, vamos Voy a durar Voy a durar nada No he cogido ni comida Seré, seré tonto todo, todo. Bueno, creo, creo, creo que tengo hay comida Ay, que muerte más chupida Vaya mierda, barco que... Lo va, va a comparar al otro. Eh... Me haré una antorcha. Y un garrote. Y dejaré esto aquí. Por si muero, por lo menos. Se la... caga la pata abajo. Igual que el otro, eh. Igual que el otro, eh, vamos. Va a comparar. Oye, pero... Pero y la vera no se abren o okay? qué No Ahora Ahora te abre, Bueno Cuando estemos allí os digo Lo que me he encontrado Dios, no, este es mucho más lento, Jodido La madre que os parió este es mucho más lento mi, mi Me voy a ver un en en serio que digo yo que podía ir un poquito más rápido esto, ¿no? ¡Joder! ¡Qué cosa, Marilita! Vamos, se el vídeo entero en hacer. ¡Uff! Y si me va a ir sin callar Le pesa al culo, va lento ¿a la que Lo mejor de todo es que voy con una mierda vida ¿Sabéis? un toque y me tiran pero voy a cogerlo todo e irme como sea no sé cómo voy a hacerlo correr como una vamos no sé no sé ahora llueve que por ahí peor encima el viento no, no es no se pone no es no es favorable tengo casi en contra y no sería a ver uh, se está picando en la mar se está picando iba así el agua bueno si sí, igual se está poniendo la mar un poquito picada Se va a liar Vamos, se va a liar tela Ahora sale el sol Y cago en el Esto parece mi pueblo, que lo mismo hay una nube, llueve, se va la nube, sale el sol Joder Bájala ahí Se verá tú cuando llegues, risa y sí, yo creo que va más rápido Remando que con la bala puesta ¿eh? luego muy lento, pasa aunque es una barça, leche. No sé, el aire, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Yo no entiendo de, de náutica ni de aerodinámica, pero, Un pez, un pez, un, Esperamos que el pez sea pequeño y no sea el grande. Joder. Mira, ya hemos visto la pequeña hilita esa que vimos de primera. Que la verdad, la verdad, la verdad, si llevara materia le podría hacerme ahí el. En plan, de que una gilipolle. Bueno ahora, ahora no hay aire La madre que te parió Bueno, pues A ver, timón Joder, bueno, pues vamos a ver si llegamos Bueno, bueno, ya se ve el pantano Esperemos que por ser el día Haya menos enemigos Y me dé tiempo a cogerlo todo Esperamos Si voy a cogerlo Si cogerlo y salir corriendo me basta Me curo rápidamente Pero vamos que va a ser Va a ser un pegote Y seguro Lo peor es que nuevamente Se está haciendo de noche Vaya Mala Hay algo ahí Vaya mala pata, eh Me va a pillar otra vez La puta noche en el pantano Nada, mala Nada Que hoy no es el día de grabado no, no, no, no, no. no sé No sé si al destruirme el barco se quedan ahí los materiales para cogerlo. No sé. Y por volver a construirlo. No sé. Lo que está claro es que cuando llegue, voy a, salir, voy a correr, vamos. Voy a correr como alma que lleva el diablo. Porque si no es imposible coger la cosa. Bueno, ahí se ve una vela. Parece que el barco está intacto, sí. Y ahí está mi tumba. Vale, vale, vale. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues no ha pillado la noche. ¡Venga! La risa. Total. No pasa nada. Solo hay escaletos, fantasmas, cosas raras y no tengo nada que poner. Me tengo que ir corriendo a coger la cosa. Joder. Gira, gira, gira, gira. Oh, ¿En serio? Venga Ay, coño, coño, coño, coño Venga, hombre Uf. Vaya puta mierda La culpa es su mía por no ir con algo puesto Vaya puta mierda Será posible, macho Será posible Es que he tardado, os lo juro, 20 puto minutos 20 puto minutos en llegar ahí Os lo juro Vaya puta mierda. Yo creo que no. Baja para abajo. Creo que está nadando, baja para abajo. Digo, a ver, a ver si conecta. Y yo creo que no. Yo creo que por cojones que hay que ser así. Me va a tocar ese medio tabarza. Si quiero recuperarlo todo. Porque digo, a ver si que la mínima posibilidad de que conectara. O hubiera una ahí. Es que... Y a nada tampoco puedo ir. Obviamente Porque se cansa y se ahoga Y hacerme caso con lo intentado, eh A tampoco puedo ir Creo que El hecho de estar aquí también me estoy arriesgando Porque estoy en el bosque negro Y el bosque negro Es sinónimo de De mala pata Es que es una mierda sinceramente y paseme el barco me hace falta resina cuero y madera resina cuero y madera tengo que buscar esto es una tónica mierda bueno tenía que haberme preparado para hacer otra barca otra barca venirme aquí abajo y tirar para acá que, seguro que tardaría menos que recorrer todo esto a ver lo que hago, porque eso eso tengo, eso tengo que recuperarlo sí o sí. Es una mierda. Es eh, un fracaso total, un fracaso total. Y ahora este, este que te tener la pata abajo, eh. Uh, lo que me ha quitado un nuevo, oh, tío. Pero tú te mueres. Vale, te mueres tío. No, le quito una mierda. Vámonos. Bueno, pues, hora de correr, señores. Si hubiera por aquí jabalí, eh. Podría hacerme ya la barça, porque ya tengo. Me falta nada más que el cuero. Dos de cuero nada más. Creo que más arriba había y había ¿eh? Venime aquí y tirar para allá. Es que otra cosa no se me ocurre. Otra cosa no, no se me ocurre. Aquí lo que es un ciervo. no es jabalíes. ¿eh? Ay, qué mierda, señores. En fin, así... Que es patoso y va a lo desconocido sin informarse lo que tiene. Bueno, estoy en el bosque que hay al lado. Eh... Solo me hace falta pillarme... Mira, hay un ciervo. Un ciervo, un... Un jabalí. Si me pillo otro. Ya creo que. Creo, creo, creo, creo que tengo ya. Vamos a ver. Creo, eh. Creo que tengo ya. Me faltaría un banco de trabajo. Y estoy más o menos en buen sitio. Pues oh, ya está, por culo. Mira con el banco de trabajo. Ahí te gusta más hombre. ver ah, me falta madera. La madre que te parió. En fin. Bueno, tercer intento. Dice que. Dicen que es la tercera balancía. Ahora lo bueno que me ha pillado la noche. Y voy a intentar, y si de noche voy a eh, esperarme que salga el día para llegar por lo menos al de día Por lo menos llegar llegar aquí de día, por lo menos Y si eso no me aquí por medio tierra En fin Cuando estamos cerca digo, hijo mío, a ver qué pasa Me he guiñado. he visto una sombra por abajo Pero ha sido un efecto del agua, pero me he guiñado. digo vaya, ve, ve, ve, no sé Vaya giña me ha dado, eh. digo hay algo por debajo y me va a comer ya Pero bueno, ya estamos llegando chicos Vamos a ver cómo se da el intento número 3 A ver, mi idea original es esperarme a que salga de día Porque de día obviamente eh, saldrán menos bichos más débiles que de noche Porque ahí veo un tío paseando, no ¿sí? sé, su puta madre El problema es el fantasma, el fantasma quita bastante, mira, mira, mira Pero que de noche... De noche salen bichos, más bichos que de día. Como pasa en el bosque. Lo que no será esperarse que salga de día y ahora ir para allá. Como aquí estoy parado, no pasa nada. Mira, que no venga nada bajo el agua que me quiera comer. No sé. Eh, Digo yo. Bueno, voy a esperar a que amanezca, que será dentro de 5 minutos aproximadamente y a ver lo que, lo que encontramos ahí. Vale, hay una especie de slime. Y venía uno hacia mí, el cabrón se ha caído a la profundidad del océano. ¿Será que venía uno por mí? Mira, hay otro ahí. Y yo creo que ha sido porque le, le he atacado. Le he dado. Y le voy, voy a ir a por ti. Pero vamos, no creo que pueda. Pero vamos. Oye, deja mi puto barco, en serio. Es eh, que eso ha, sido, eso ha sido lo que me ha matado antes, ¿sabes? Bueno, supuestamente ya me puedo acercar un poquito. Pero está el bicho es ahí. ¿Por qué sale eh, burbuja de lo hondo? Mira, mira, mira, mira. que se toma malo conmigo todo Gracias por empujarlo. Gracias por empujarlo. Ven eh, para acá, cabrones. Dale. ¿Dónde está el otro? Rauch, se vaya a la mierda ya. Vale. ¿Qué pasa un poquillo más? lo que me he dejado hay cosas, obviamente Lo que voy a hacer es tirar lo, lo que no vale Esto no, quiero para nada Para nada Para nada No Vamos a ver cómo acaba esto, señores. Os lo juro, ¿eh? No se ha grabado No sé por qué no se ha grabado Pero os lo juro, ¿eh? He llegado Me he liado a matar a la sanguijuela Porque estaban ahí las jadas puta Esperándome Me he matado Y va Luego a todo Me muerde una Y me mata el puto veneno Con 70 de vida Y me mata El puto veneno El puto veneno Una puta mierda. Lo dejamos para el siguiente vídeo, para ver si consigo recuperar esto. Vaya, vaya porquería de, de episodio, ¿eh? ¿En fin? Ya sabéis. Para verme rabiar, pues otro episodio, nos vemos siguiente.